Bueno, eh, soy Sandra, acompañé al grupo del Colegio San Francisco de Asís. Eh, vinieron dos grupos, segundo y tercer año. Y bueno, es la primera vez que venimos a recorrer la vidriera tecnológica de INTA. Eh, nos resultó, bueno, muy grato, el, principalmente el día. Y como los nenes estaban dando justo circuito productivo, eh, les fue muy útil recorrer estas estaciones de lo que fue, bueno, de la planta hasta llegar a los montes de frutales, que vimos frutales de, de durazno y de ciruela.